¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos con un nuevo video para el canal Piano para Principiantes. En este video voy a tocar 5 fragmentos de 5 músicas, tanto como clásicas como modernas. Pero antes de comenzar quiero hacer énfasis una cosa. En el ángulo que me observan ustedes, en este momento no se podrá ver qué teclas estoy tocando, por lo tanto Ahorita mismo o al final del video puedes chequear un documento totalmente gratuito En donde estarán las teclas para componer la música Así que sin preámbulos, ¡comencemos! ¡Hey! Y esto es todo por hoy, muchísimas gracias por ver el video, si has disfrutado, si te ha ayudado, pues ayúdame con un buen like, un buen like a este video, suscríbete a mi canal para próximos videos que van a venir, y bueno, eso es todo. Yo me despido, mi nombre es Steven Cajamarca, y nos vemos hasta la próxima, piano para principiantes. ¡Chau chau!